Hola, hola, hola para todos. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Mi nombre es Manuel Sánchez, o Acá les dejo mi Instagram, Omani. Muchas gracias a los que están viendo mis videos. Bueno, acá les sigo creando contenido. Y bueno, ojalá el canal siga creciendo con su ayuda. Muchas gracias a los que me ayudan con el me gusta, con lo que lo comparten, eh, con la suscripción. Bueno, en fin... ¿Qué pasó hoy? Hoy me encontré un trucazo para Telegram y es que imagínense que ustedes en Telegram pueden configurar su cuenta de Gmail Entonces aquí en este corto tutorial, eh, porque pues ya, dejé, ya les he hecho dos, este sería el tercero dije que no iba a hacer más, pero me pareció súper importante este truco Entonces eh, aquí vamos a mirar cómo configurar la cuenta de Gmail o cómo funciona el bot de Gmail en Telegram y les voy a enseñar cómo configurar para, para que se envíe automáticamente un mensaje todos los días ustedes pueden configurar para que los mensajes se envíen automáticamente entonces eh, vamos a echarles ojo esa vuelta como se hace bueno, el primer paso es activar el bot entonces, vamos a Gmail Gmail bot y eh, bueno, acá nos da lo que podemos hacer con el bot entonces dice eh, con este bot usted podrá eh, mirar sus nuevos correos sin dejar, sin salirse de Telegram eh, y responder los correos en, este, eh, en esta aplicación usando la función de respuesta para responder el email o sea básicamente desde la aplicación vamos a poder recibir y responder el, el email entonces, bueno, casi queremos mirar los términos de privacidad. Y bueno, démosle iniciar. Entonces eh, autor, me autoriza para la autorización para la integración con Gmail. Le voy a decir que sí. Y abrir. Me mandó a mi cuenta de Gmail. Voy a usar una cuenta de Gmail que yo tengo, pero que no tiene. Eh, el dominio gmail como tal sino otro dominio que yo tenía configurado en los servidores de gmail que era manuel arroba sarolimitada a ver manuel arroba sarolimitada.com ese dominio ese dominio yo lo creé en los servidores de Gmail. Antes uno podía, antes de que dispusieran las restricciones que hay ahora, uno podría uno podía comprar su dominio y en el Gmail le permitía a uno crear eh, sus dominios. Si ustedes tienen cuentas corporativas y los tienen en los servidores de Gmail, pues lo más seguro es que vayan a poder hacer esto mismo. Por eso es que quiero hacer el ejercicio con esta cuenta. Siguiente. Ok, el password, vamos a poner el password. Y el siguiente. Entonces dice, esta acción permitirá que el bot de Telegram me permita leer, redactar, enviar y borrar permanentemente tus correos. Administrar, o sea, puedo hacer todo lo que yo quiera con mi cuenta de Gmail. Eh, ok, ¿would you like to leave? doctor? -do sí. Ok, me devolvió al bot. Ya lo autoricé. Ok, le di inicio. Genial. Ahora tú puedes recibir emails y responderlos sin dejar telegram. Nosotros te enviaremos los mensajes más recientes de tu bandeja de entrada y podrás ver cómo, cómo trabaja. Entonces, por ejemplo, aquí me mandaron una promoción de flanegas de un restaurante que uno manda un correo y le dan... Entonces acá, acciones. Vamos a borrarlo. Acciones, eh, Borrarlo. ¿Listo? De suscribir. Pues bien, puedo quitarme todas las cestas. De, eh, toda la, el envío de promociones de este restaurante. Eh, marcarlo como spam. O responder, ¡Uy, esto está buenísimo! Uh, de verdad, ¿ustedes que esperan para cambiarse? Ponemosle aquí regresar a ver qué pasa. No pasa nada. Bueno, se supone que cada vez que me llegue un correo de Gmail, eh, yo desde acá ya lo puedo ver, lo puedo contestar todo absolutamente sin salirme de Telegram. Entonces, esa, esa función está espectacular. No mames, güey. Qué chimba. <risa> Bueno, y la otra, la otra configuración que les prometí era el envío, ¿cómo se dice, como eh, programar el envío, hacer un schedule de envío de mensajes automáticos. Entonces, eh, entonces, eh, para programar los mensajes voy a usar una cuenta. Voy a usar, por ejemplo, aquí la cuenta de Abigail, que es una colega del trabajo. Entonces, eh, vamos a suponer que eh, su cumpleaños es 15 de febrero. Entonces vamos a ponerle aquí hola, feliz cumple y vamos a programar que automáticamente se envíe el mensaje el 15 de febrero. Entonces, eh, bueno, no, digamos que su cumpleaños, bueno, digamos que es mañana 16 de febrero y digamos que le va a mandar el mensaje a las 7 de la mañana, a las 7 y 10 de la mañana. Y eh, entonces va a quedar programado para que el mensaje se envíe mañana a esa hora y eso es todo amigos, así ustedes si tienen que mandar, si son así como yo, a veces hay sus para los cumpleaños, se les confunden las fechas o tienen que, eh, no sé, saludar a un cliente o enviarle un mensaje a un cliente y ya es muy tarde en la noche por ejemplo esto yo lo veo, que a veces por ejemplo los chats son muy invasivos y como que a uno le hablan, pues, pues por lo menos nosotros tratamos de trabajar hasta las 5, 6, 7 de la noche por las diferencias horarias, pero pues a veces los mensajes pueden ser invasivos mandar un mensaje a las 8, 9 de la noche, entonces para que uno no se le olvide y pues uno como está pendiente de, de darle alguna información a algún cliente, algún soporte o algo Pues yo puedo eh, programar para que ese mensaje antes de que se me olvide Yo enviárselo al cliente y programo que se le envíe mañana a las 8 de la mañana Que ya es horario laboral y allá queda configurado Ustedes pueden ver que en, el, en, la, en la ventana de chat principal Que yo por ejemplo tengo aquí con Abigail quedó el, el calendario con el punto rojo. Quiere decir que hay un mensaje programado para enviarle a Abigail eh, mañana 16 de febrero porque está de cumpleaños. Digamos que ese no es el cumpleaños, sino vamos a decirle hola, eh, revisaste la cotización. La cotización que te envié ayer, que te envié ayer, lo modificamos y eso es todo. Ahora ya sabemos que aquí está muy. Eh, eh, para. Eh, Está para enviarse mañana, pero acuérdense que pusimos una hora muy temprano. No es un familiar, es alguien de trabajo. Entonces vamos a decirle, vamos a que eso no se vaya a las 8 de la mañana. Digamos que se vaya a las 9 y 10 de la mañana porque pues ella está en Costa Rica. Ella está una hora antes que nosotros. Entonces para que no le llegue una hora que no es invasiva en su, en su horario que no es de trabajo. Entonces vamos a poner a las 9 y 10 de la mañana. Y listo. Ahí. Listo amigos, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video, como les dije, cortico por lo sustancioso, eh, me ayudan mucho con la suscripción, con el like, con compartir, bueno, todo eso porfa, y bueno, pa, por aquí les dejo mi Instagram y al final también, y bueno, los espero en un próximo video, gracias por ver, chao, chao.